Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tona En este video les quiero compartir una herramienta muy pero muy poderosa para aprender vocabulario de forma eficiente. Los kids. Si es tu primera vez en el canal Tono Avelira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria Russell. En este video quiero compartir una herramienta que es muy poderosa, es muy buena para adquirir vocabulario nuevo de forma eficiente. Antes de meterme en explicar, voy a decir que este video no tiene ningún patrocinio. Son recomendaciones personales mías, tales el libro que yo menciono como el programa que les voy a explicar. Quiero partir con un poquito de teoría. Teoría que es relevante cuando hablamos del aprendizaje de vocabulario y la memorización de vocabulario. Y eso, por un lado, a mí me interesa porque mi profesión es psicóloga, entonces me interesa saber el, el porqué de las cosas y el cómo funciona. Pero también considero que es muy importante entenderlo en general Entender los procesos de aprendizaje, entender cómo funciona nuestra memoria porque esa información es relevante en el momento que tomamos decisiones qué herramientas nos sirven y hacen nuestro proceso de aprendizaje más eficiente. Hablemos de memorización de vocabulario. Cuando aprendemos un nuevo idioma tenemos mucho vocabulario que aprender. ¿Y qué nos pasa? Se nos olvidan las palabras, se nos olvidan las palabras porque es, es mucha materia, es mucha información nueva. Ya yéndonos a la práctica, ¿de qué forma podemos memorizar? Y ahí quizás has escuchado o conoces las famosas flashcards, tarjetas pequeñas de, de papel o de cartón que se pueden ver algo así. En estas tarjetas se puede escribir por un lado una palabra, por ejemplo, en alemán, y por el otro lado se coloca su significado, en este caso, del idioma español. Y uno tiene una pequeña cajita, por ejemplo, de este tipo para ir llenando de nuevo vocabulario. Para ordenarlo de cierta forma, para ir pasando de un compartimento a otro, a la medida que uno se va olvidando las palabras. Aumentando un poquito el nivel de complejidad o de detalle, se pueden utilizar tarjetas, flashcards de color, que en el caso del idioma alemán puede ser muy útil, por ejemplo, para aprender sustantivos, agregar tarjetas de cierto color para ir asociando el género al sustantivo. ¿Qué es lo maravilloso de estas tarjetas? Bueno, lo maravilloso de estas, o lo positivo de estas tarjetas es que requieren que te sientas. Que requieren el trabajo personal de uno de ir procesando una palabra, de buscar el significado, de escribir a mano un significado. Y uno ya trabaja en, esa, en ese proceso, en esa etapa, en la memorización, en la asociación de una palabra a un significado. ¿Cómo memorizamos palabras entonces? Nuestra memoria funciona a través de la repetición. Tenemos una memoria a corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. ¿Y cómo hacemos que la información se quede por más tiempo? Necesitamos pasar información por repeticiones. Ese es algo que podemos lograr con ese tipo de tarjetas, podemos ir revisando, repasando el vocabulario. Ya pueden sentir que viene un pero, las tarjetas flashcards en físico tienen un pero, el, la dificultad acá, la mayor dificultad de las tarjetas es que requieren de mucha disciplina, requieren de una estructura de aplicación, no solo en escribirlas pero también en de qué forma las voy a repetir, de cuál compartimento saco las tarjetas y también tienen cierto límite físico que cuando vas aumentando tu vocabulario ya tienes mucha, muchas palabras que aprendiste o que conoces que ya tienes que acumular ca cajitas o el, el formato de llevar esto quizás a la calle o a otro lado se hace un poquito más o se hace más difícil de manejar y en realidad ya su aplicabilidad no es tan buena. Y el pero más grande acá es que la forma de repetir de esas tarjetas, si uno lo hace de forma aleatoria, no es la más eficiente. Porque existe un formato, existe un sistema que se llama la repetición espaciada, de space repetition, y eso qué significa? significa que nos vamos presentando vocabulario nuevo, en el momento oportuno, en el mejor momento para el cerebro, porque eso no es al otro día necesariamente, eso puede ser después de siete días, después de 10 días, justo en el momento que ya estamos olvidando la palabra, porque ahí tiene que trabajar el cerebro en buscar la nueva información y la consolidación se hace de forma mucho más eficiente. Ese sistema, el, el sistema de la repetición espacial ya está aprobado por muchas personas, está hablado por muchas personas que hablan de los idiomas, por ejemplo también está mencionado en este libro que se llama Fluent Forever, que está escrito por Gabriel Weiner. Él describe su proceso de adquirir diferentes idiomas, describe su proceso y además rescata ciertos puntos claves. Uno de los puntos muy importantes que menciona en su libro es que la adquisición de vocabulario se tiene que hacer con el sistema de la repetición espaciada para hacerlo de la forma más eficiente, asegurándose que realmente retengamos el vocabulario y podamos aprender mucha cantidad de nuevas palabras. Ahora viene el momento de explicarles la herramienta que encuentro realmente muy potente y esa herramienta se llama Anki. Anki es un tipo de software, un programa que es completamente gratuito. Funciona en Windows, Mac, en computador y en celular. Y lo positivo es que por un lado tú puedes también crear tus propias tarjetas a tu medida. Palabras que tú requieras aprender, por ejemplo, si eres una persona Trabajando en el rubro eléctrico, puedes solamente aprender palabras o vocabulario relacionado con la electricidad. Además, tiene la opción de que puedas agregar campos individuales, puedes agregar imágenes, puedes agregar audio. Y también complementar eso con tu forma que más te agrada o donde más te es fácil o natural ir aprendiendo. Lo más positivo, lo más rescatable de Anki y por qué hablo de él y por qué se los quiero presentar, es que Anki es el cerebro atrás y tiene un algoritmo y ese algoritmo tiene metido el sistema espaciado de la repetición por lo tanto te va a presentar vocabulario en el momento oportuno cuando tú vas practicando y tú no te tienes que preocupar de dónde saco las tarjetitas, cuál tarjeta estoy repitiendo dónde están mis flashcards, no te tienes que re, eh, preocupar de nada de eso y tú puedes hacer una práctica en el momento que a ti te acomode en el celular o en el computador en cinco minutos cuando tienes una pausa y es un sistema que yo encuentro que se acomoda mucho más al estilo de vida que llevamos hoy en día, donde tenemos muchas cosas, nos cambiamos de sitio A a sitio B, estamos en tránsito y necesitamos acceder a herramientas prácticas, herramientas que nos acompañan a todos los lugares y que podamos meter el aprendizaje, el estudio, dentro de nuestra rutina del día a día para que sea sustentable en el tiempo. Si te interesa saber más información alrededor del programa Anki o entender mayor detalle, Deja un comentario abajo para entender que pueda realizar otro video más específico. Y en este punto también quiero aprovechar de comentarles que de ahí en adelante se tienen videos más con el enfoque de cómo estudiar, de cuáles son herramientas prácticas, de qué forma meto el aprendizaje a mi estudio, más en la línea de un coaching de idioma, que es la parte que realmente a mí me interesa, me apasiona, y es donde yo quiero apoyar y ser un aporte para los procesos de estudio, que puedas acelerar tu proceso de estudio, que logres tus metas. Así que se vienen muchos videos entretenidos, muchas temáticas muy interesantes. Así que, si te gustó este video, dale un like y espero que te fue de utilidad y que puedas explorar esta herramienta que realmente tiene mucho potencial para que tu estudio sea más eficiente y aprendas las palabras en alemán o e en inglés de forma más eficiente. Me alegro vernos en el siguiente video. Resonéis mal.